Hola, hola, bueno nosotros aquí somos cohetando un día en la taberna Y hoy volvemos con Surviving Mars Este va a ser nuestro capítulo 9, si no recuerdo mal Y estamos a puntito, a puntito, a puntito de poner a funcionar nuestra segunda base Estamos aquí, bueno, poniéndolo todo en marcha y, y dándole calor. Y, dándole y cuando ya lo tengamos listo construiremos aquí el... el el domus para estar cerca tanto de, de los metales raros como de, de. los bueno, los metales normales. Y ya con eso nos pondremos a funcionar a tope. Uy, ¿aquí qué tenemos? Ah, el Explorer. Uf, vale, lo sacaremos de ahí. Y empezaremos a traer naves aquí a esta, a esta zona. Así que nada, vamos. Continuamos mejorando nuestro Zona principal, o nuestro domus inicial. Y vamos a ello, vamos a darle play Eso es Y ya, todo a funcionar como tiene que eso Vale, a ver Este primer logro oh, Vale, no, no se puede quitar ay no, vale, luego Compraremos un cohete nuevo Porque compraremos un cohete nuevo Para tener un tercer cohete Y con eso mmm, ese, ese tercer cohete es el que, será el que Llevaremos hasta allí Vale. Ok. ¿Qué más teníamos por aquí? El Earth Explorer, ¿dónde va? Ah, vale, a esta anomalía. Uh, vale. Venga, a construir. Chicos. Ah, vale, vale, que tenemos aquí a este hombrecillo. Sacando sacando metal, vale, este está escaneando, perfecto, perfecto. Vamos a darle prioridad a un Power acumulator a los juegos Accumulator, para que sean capaces de acumular energía y que los drones no dejen de trabajar por la noche. Y, y con eso, bueno, sacaremos bastante más tiempo. Vale, ok, vamos a la zona norte otra vez de vuelta. ¿Aquí qué vamos a necesitar construir? Creo que nos va a hacer falta el tercer domus ya Lo meteremos por aquí, por esta zona Aunque se nos aleja un poquito de todo No sé si ponerlo aquí Sí, yo creo que lo vamos a poner aquí Que tengamos todo más o menos cerquita Y le pondremos lo conectaremos con la tubería No sé muy bien eh, ni cómo ni dónde Pero bueno, a lo mejor aquí es buen sitio Para conectarlo no lo sé, no está claro Uh. uh, vale, ampliación de la fábrica. Vale, que son hola. ¿Dónde están? Eran algunos que vale, esta. Uf. Y esta también. Wow, vale, este me gusta mucho. La vamos a poner ahí, la vamos a encolar. Producimos 800 por sol. No tardamos tanto en... En sacarlo a la luz. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. A ver, aquí cómo vamos. Uy, han construido todo menos los... Ah, porque no tenemos ni polímero ni concreto. Vale. Tú, aquí. Eh, carga un poquito de todo. Necesitamos... Va, vale, tráete de polímeros. Vale, y dejas descargarlos aquí. Porque nos hacen falta. ¿Ves? Es que no puede ser. ¿Y aquí que necesitamos? Concreto y partes de máquina Vale, pues vamos a extraer Vamos a ubicar aquí Claro, es que esto necesita de más electricidad O sea, hay que cablearlo todo Vale Vamos a tener que tener un poquito de paciencia Vamos a meter el concreto aquí A ver... No. Tú. Vente un poquito más para acá. Necesitamos partes de máquina, pero ya. Aquí el área está bien. ¿Llegamos? Sí, vale. Ok, concreto extractor. Aquí está bien. ¿Qué me has dejado aquí? Metal. Y claro, los drones no llegan. Bueno. De allí a allí sí que están. Vale. Eh, vale, tráete... Ah, no, el que se va a traer polímeros es otro. Vale, vamos a ver si podemos traer... Hay metales por aquí. Vale, sí que hay metales por aquí. Vente, cogete lo que sea y me lo traes. Déjamelo aquí. Aquí está bien. Vale, vamos para allá Vale, este está cargado ¿Qué vamos a querer traer? Yo creo que vamos a querer traer partes de máquina, ¿no? Vale, pues lo devolvemos a la tierra Vale, y, ahora, y cuando venga Nos lo traeremos con... Con... En vez de con gente Con, con colonos Nos lo traeremos con materiales Y traeremos un montón de estos de, de partes de máquina Bueno, gasolina, ¿no? Porque lo estamos sacando bastante bien De electrónico, polímeros, ¿no? Porque ya producimos Vale, pero bueno, sí Lo traeremos bien llenito Vale Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale vale Uf, a lo mejor un, un transporte RC Me he ido con muchos No hay drones huérfanos, ¿no? No Pues a lo mejor me tengo que traer drones Para que corren un poquito Ojo, vale, está muy bien No la han podido construir aún. Oh, una fuga detectada. ¡Dios! A repararlo todo, niños. ¡Hala, ala, ala, ala, ala! Menudo desastre tú. Venga, venga, reparen, reparen, reparen, reparen, reparen, reparen. Aquí, aquí, aquí. Oh! ¿Y no podemos repararlo? Da, hay que darle prioridad a esto. El extractor de agua también. Claro, buah. Y todo necesita. Buah. Buah, buah, buah, buah. Tenemos serios problemas, eh Pero tenemos muy serios problemas Vale, tú estás quieto, ¿dónde estás? ¿Y por qué estás quieto? ¿Qué, ¿Aquí qué hay? Aquí hay de todo no llegamos che vale vamos a poner depósitos aquí universal depot, aquí aquí en medio y vale y que se traigan las cosas de allá para acá vale esto aquí esto aquí esto aquí vale y vamos trayendo cosas de un lado a otro vale requiere nuestra investigación Un experimento climático Vale, ok, va, vale, vamos a probarlo Cerca del Doom Uff oh. Uf, no sé qué ha pasado pero me ha asustado ¿Qué ha pasado? Uy Google Compression, vale Vale, ok Y en cuanto estemos listos vamos a movilizar este Drone Commander Un poquito más para allá. <risa> Ala, porque ¿Qué, le ¿qué les ocurre a estos? Ah, vale Que no tienen ni los polímeros ni el concreto Y con esto pasa igual Vale Vale uh, Vale, vamos a sacar A incolar las nuevas zonas Podemos construir por lo menos un, Una torre de esta radar Esta, una sensor tower Aquí está bien Vale Esto nos ayudará Vale Ya has completado tus tareas de recogida. Bueno, es que con eso me da un poquito de miedo que se nos tropee. Oh. Vale, vamos a ponerte a salvo. Vale, vale, vale. A ver ¿a dónde podemos ir. Vale, aquí podemos ir a recoger. Cárgame lo que sea y descárgalo aquí. Vale, ya nos podemos traer un cargo rocket. Vale, Drones, dos, tres, cuatro drones, está bien, tráete a muerte, 50, vale, tráete también un poquito de comida que nunca viene mal y de esto que nos va a hacer falta. Nos queremos traer, es que el Explorer, el Commander, no, un transporte a lo mejor sí. Vale, vamos a traernos un transporte porque como vamos a tener que ir haciendo viajes para ir llevando polímeros de una zona a otra... Nos va a hacer mucha falta esto Entonces vamos a traernos un transporte nuevo Ok, lanzamos Perfecto Además, como este Este lo vamos a descargar aquí Pero es que vamos a traer un nuevo Vale, podemos lanzar este Vale, vamos a comprar un cohete nuevo oh. Vale, nos hemos gastado una pasta Ok, no pasa nada <risa> No pasa nada Ah, vale, los que no están trabajando son estos. ¿Se pueden desactivar? Vale, ese de... Vale. Vale. Vale, las cosechas no están funcionando muy bien, no pasa nada. Es que podría lanzar este, pero este no lo quiero lanzar. Por ahora. Básicamente porque no tengo pasta para poder solventarlo, pero bueno. En ello estamos, tenemos mucho metal. Tú que estás parado. Ah, no. ¿Y tú dónde estás? Ah, vale, este es el que está haciendo viajes, que se está trayendo de todo Vale, vale, vale, vale, vale vale. Uy, no tiene dron, ah, porque le falta energía eh, Vale, movilízate un poquito Y podemos empezar a sacar concreto de aquí, ¿no? No, ¿por qué? Ah, porque falta partes de máquina Uf, vale Ok, aparte de eso, ¿qué más podemos establecernos por aquí? Nada. Es que necesitamos eso. Es 100% importante tener eso. Si no tenemos ya la construcción de las partes de... O sea, si no sacamos metales raros, hay que ponerse a tope para sacar el... El, el domus aquí y poder extraer metales raros. Es súper importante eso. Vale. Uff. Además se, falta, se nota la falta de energía, una burrada, ¿eh? Menos mal que tenemos los, los acumuladores de energía y más o menos, más o menos aguantan, ¿eh? Pero si no... Uf. Y ahora más o menos con el solete se van cargando, pero uf, por la noche se descargarán. Necesito que llegue esto ya para reparar todo esto. Hola, Y esto también se nos ha roto la fue el refinery este water extractor también. Vale, pues vamos a darle prioridad a esto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bueno, podremos, podremos, no pasa nada. son, son dificultades que hay que ir solventando y ya está. No te voy a levantar, eh. No me lo voy a llevar. Vale, a ver. Bueno, pues vamos a moverlo un poquito más para allá Y que sean capaces de Transportar de un lado a otro Porque nos hace falta ¿Tú dónde estás? Aquí recogiendo, vale, vale Está bien, está bien A ver, ¿cómo van las investigaciones? ¡Uh! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¡Oh! Vale Oh, Instituto Hawkins Qué bueno Refinerías y, y fábricas Partes electrónicas De materiales Vale, este Lo vamos a encolar para tener la mejora ya de los Me parece, Me parece bien y este también lo vamos a encolar, que son 1500, que son dos soles, lo sacamos y ya está. Vale, vale, vale, vale, vale. Está bien, está bien que podamos ir sacando esas cosas. Uh, vale, chico, tenemos trabajo. Venga, a por ello. Vale, vamos a darle un poquito de vidilla, un poquito más de vidilla, lo hemos puesto a velocidad 3. ¿No lo veis? Vale, aquí están los soles. Vamos por el sol 69. Y bueno, poco a poco vamos subiendo y van incrementándose. Hemos traído polímeros. Sí, pero... Vale, vale, vale, vale, vale. Necesito que aterrice el Hyperion. Vale, ahí estamos. Venga. Oh, uy, como hay poca comida. Si producimos más de lo que gastamos Venga, vale Un viaje, necesito que haga un viaje De partes de... Uh, vale Medicina de microgravedad Y bioma de ingeniería Pero se han descubierto Ah, estas dos De Biotech ¡Hola! Esta es una pasada. Vale, vamos a encolar esta también. Me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho. Eh, eh, eh, eh. Vale, está aquí. ¿Esto no se puede movilizar? No. Lástima. Vale. Quiero que te cojas... ¿Dónde están las partes de máquina? Es que necesitamos... Partes de máquina, vale, y me las traes aquí. Uy, carga, tampoco muchas, eh. Una con cinco nos hacen falta más. Hemos gastado todas ya. Venga, 2,5. Más, más, más. Carga unas poquitas. Tampoco tantas. Con tener 10 o así, nos vale la pena. O sea, es suficiente como para arrancarlo allí. 3,5. Nada, no tenemos nada más. Vale, pues nada. Pues nos lo llevamos para allá Vale, ya va Ya está en camino Vale, a ver dónde tenemos más metal, por aquí Ah mira, aquí tenemos metal, vale Vale, aquí, tráemelo todo Hasta aquí Vale, y ahora tú, vale, la otra anomalía Vale. Dios. No sé qué es eso, pero miedito da. Vale, vale, vale, vale. Venga. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya está. Vale, vale, vale. Ya, ya ha vuelto todo a funcionar a la normalidad. Perfecto. ¿Tenemos dinero? Es que... Claro, si no exportamos nada, estamos muy mal. ¡Uy! va! Uf, eso nos ha pasado cerca, ¿eh? Necesitamos metales raros, pero ya. El Prometeus Vale, 1500 de... Dios, vale. Uy, ¿esto qué es? Ah, vale, la medicina de microgravedad. Vale, vamos a meter este que recoge más rápido y pueden llevar más. Así nos lo podemos... Nos los podremos traer... Más rápido de una zona a otra y ya está. Ese bus de, de 1500 nos viene muy bien, ¿eh? Claro, lo que no sé es si lo podemos enviar a la Tierra para que nos traiga más gente. Dios, ¿cómo consumimos tanta energía? Bueno, claro vale, ahora con respecto al es que este no nos lo podemos quitar de aquí eh vale, vamos a meter este drone aquí aquí, ¿este tiene drones a su cargo? cuatro, vale, sí, está bien vale, y vamos a cargar para enviar esto a la tierra sí y ahora nos traeremos el siguiente que nos traigamos nos traeremos eh, probablemente nos traeremos colonos aquí, a esta zona Vale, un poquito de movimiento porque hace falta que los llevemos... Ah, no. Ahora sí. O oh, dime que sí. Uf, me dices que necesitamos energía y me da algo. Sí, creo que sí que necesita energía. Ah, no tiene partes de máquina. Ah, vale, la estamos llevando ahora. 1,5... Vale No tenemos más En que hemos gastado Las partes de máquina ¿O dónde están? What? Que hemos gastado las partes de máquina O sea, nos hemos traído tres No entiendo nada Nos quedan partes de máquina, ¿no? ¿Dónde? Aquí Debe ser por aquí Carga las Machine Parts y nos las llevamos para allá. Vale, esto va a ser un viaje interesante. Oh no, si sí, tenemos esto aquí. Vale. Venga. Ok. Vale, aquí tenemos bastante metal. Recogelo todo. Yus, no sé qué es eso. Y déjalo por aquí. Vale. Vale. Claro, los polímeros ya no nos hacen falta Vale, vale, vale, vale Hay que hacer funcionar esto, pero ya La verdad es que el extractor de concreto está muy lejos Ah, vale, ya está lleno Vale, déjalo ahí, eso está bien Vale, voy a meter un Depot universal Aquí, en este trocito De por aquí detrás, no cabe Vale, ahí está bien Y que, que guarden lo que sea, que equilibren Un poquito la carga, vale, eso está bien Vale, tú ya estás cargado Tú ya estás cargado, vale, vale, perfecto Venga Pues rumbo a la base B para acá Vale, ok, ya viene para acá Eso está bien Oh, espérate, es que nos podemos traer concreto A piñón Que haga la ruta Vale, cárgame Concreto Y... Ah, no, no, solo se puede seleccionar una Eso está feo, eh Porque no quiero que me traigas todo A lo mejor quería que me trajeras un pack De tráeme metales y Y concreto y gravilla y con eso ya me apaño yo bueno no pasa nada no pasa nada vale podemos traer pasajeros vale el de pasajeros no tiene problema porque es todo turistas turistas no Sin especialización Geólogos Botánicos Un botánico sí que me va a hacer falta eh Vamos a sacarlo A ver si lo podemos traer Botánico Middle Age Adulto Aquí está el otro Middle Age Venga Médico, ¿nos podemos traer otro médico? Vale, vamos a quitar uno de estos de no especialización. Adulto, joven, joven, adulto. Vale, vamos a quitar un adulto. Y ya con eso. ¡Oh! Otro médico. Uh, mira, un Jenkins. Vale, y nos vamos a quitar un adulto de estos adulto vale perfecto pues nada vamos a nos traemos todo esto vamos a quitar otro de especialización mm, es que no no está mal es es mm. Vale, vamos a quitar este y nos vamos a traer el otro, otro de los botánicos. Y ya está. Botánico. Vale. Nada, y con esto, perfecto. Nos vamos. Ok, lo lanzamos. Uf. Vale, bueno, podemos construir. Aquí tenemos para construcción. Esto ya lo tenemos desbloqueado. Perfecto. Aquí cabe, no. Ok, pues aquí que lo vamos a plantar Vale, y esta la zona nueva Maravilloso Vale, que lo vayan a construir Vale, vale, estupendo, estupendo Y ya vamos a traernos El nuevo O un nuevo cargamento De personitas ¿Cómo vamos? Nada, nada O sea, aquí el tema de la energía ya lo hemos recuperado Está perfecto Vale, aquí ¿qué tal Descarga las partes de máquina. No, pues descárgalas. Descargar. Vale, perfecto, venga. Vale, maravilloso. Vale, si le hace falta electricidad, se la ponemos a piñón. A ponerle dos de, de estos eléctricos y lo conectamos tal que así, así, gastamos menos, Ala. conectado, y ya está, ya está, ya está, vale, eh, una nueva anomalía, a ver, vamos a mandar a investigar eso, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que te veo venir, ¿eh? vale, ¿dónde? Vale, yo bueno, yo espero con, lo, con los nuevos botánicos que esto lo podamos solucionar. A ver, por aquí habíamos dicho. ¡Hola! Vale, bueno, pues cargamos todo esto. Claro que sí. Vale, perfecto. Vale, vamos a poner un depósito de piedras. Aquí viene apartadito. Vaya. ¡Oh, ¡No! Ostras, no te creo. Además, te avisa rollo. Oye, te lo dejo caer aquí. ¿Cómo lo ves? Tú, bueno, vale. Y boom. Madre mía, vale. Oh, qué bueno. Esto es maravilloso. Esto está muy bien también. Vale, esto nos va a hacer falta... Oh, uh, ¿esto qué es? Uf, esto no está nada mal, ¿eh? Vale, vamos a plantar esto para tener confort amplificado. Y ya fuera de eso, veremos a ver cómo gestionamos lo siguiente. Pero de momento va muy, muy, muy, muy bien la cosa. Me gusta. Vale, descargamos ahí los nuevos colonos. Y con eso, listo. Así que, vamos a dejar el capítulo de hoy. Ahí, hola. Para reparar. Oh.